En el espacio de redes y digitalización, vamos a hablar de los negocios multinivel. ¿Querés saber la diferencia entre el marketing multinivel y una red piramidal? La podés ver en este video con las cuatro banderas rojas. En toda la amigo, no nos conocemos personalmente pero es un amigo, ¿no? sí, lo digo a Enrique, mucho más todavía eh, José... José, ¿cómo estás? Daniel, un saludo, buen día. ¿Cómo estás Daniel? Buen día. Yo también te considero un amigo, todavía no personalmente pero seguro que nos conoceremos cuando se dé la oportunidad. Pero con mucho gusto, te o da. Pasará todo esto, José, y vos sabés que hay mucha gente eh, y cosas pendientes por hacer que, que es capaz de ahí nos poner en contexto, ¿no? De decir, a la pucha pasó un mes, pasó un año y no visité a un amigo, no escribí sí. nada y hoy estamos anhelando todo esto, te debe pasar, ¿no? José, eh, nos interesó de manera muy particular eh, hablar de este marketing multinivel. Contanos de qué se trata todo esto. Sí, Daniel, eh, tal vez alguna vez habrás escuchado hablar de distintas marcas de productos que comercializan estas redes de marketing multinivel, famosas son Herbalife, Newskin, Amway que son productos de limpieza una de las más conocidas acá es Mary Kay, que es una marca de productos de cosmética y también está la versión argentina de los multiniveles que es Essen, las cacerolas Bueno, estos populares modelos de negocio eh, se basan en las relaciones interpersonales convocan a personas para que conozcan el producto pero a su vez lo busquen comercializar se presenta todo como una oportunidad. Esta es la simulación del proceso de incorporación a uno de estos negocios. Recibimos una notificación. Es un mensaje. El canal del mensaje no importa mucho, puede ser por Instagram, por Facebook, pero quien nos escribe es un amigo, es un pariente, es alguien que conocemos. Te pregunta cómo están tus cosas, por fuera parece inofensivo, tal vez es un poco extraño. No, te decía, bueno, que empezás, empezás a hablar con esta persona que es un conocido, es alguien con quien generalmente tenés confianza, y menciona entonces una oportunidad de negocio que se adapta muy bien a vos. Se presentan oportunidades como la libertad financiera, el poder ser tu propio jefe, el dejar tu trabajo, el ganar mucha plata. Suena genial, pero hay algo que muchas veces no se comunica. Lo primero que hacen es invitarte a algún tipo de evento o algún tipo de Zoom en el que hay un gran equipo, en el que están felicitando gente por alcanzar objetivos pero todavía ni siquiera se habló de qué es lo que vas a tener que hacer en esta empresa es un poco ambiguo el tema, no es tan abierto como decir, bueno, me, es una oportunidad para todo el mundo porque realmente depende en el largo plazo se cuestiona su sostenibilidad principalmente porque yo invito a 6 personas, esas 6 personas invitan 6 personas y así sucesivamente, en 13 escalones, alcanzamos a toda la población mundial sin embargo, en Argentina hay 800.000 personas trabajando en, en esquemas multinivel y hay un porcentaje que sí hace dinero, o sea, la cuestión acá no es si se gana o no se gana dinero, tal vez sí sea una oportunidad para algunos, pero hay que entender que el 75% de las personas que participan de negocios multiniveles no ganan dinero o directamente pierden dinero. Así que lo que suena como una inversión pequeña para una oportunidad de tal vez salir de una situación difícil o, o generar una nueva fuente de ingresos, muchas veces no es tan bueno como parece o es demasiado bueno para ser verdad. Lo que vengo a traer son banderas rojas, que son señales de que un sistema multinivel es más similar a un culto que a un sistema multinivel y, y cómo prevenir que los inviten a distintos sistemas que, en realidad, son un poco más fraudulentos. Sí, ahí está, los negocios Sí, el tema es que la barrera entre el, entre el sistema multinivel y un sistema piramidal es muy pequeña, porque si, si mirás más o menos cómo es la estructura de un multinivel, es muy similar a una pirámide. Tenés un líder de área que tiene abajo revendedores, pero si invita más personas a que participen también del negocio, entonces recibe comisiones por las ventas de estos que están abajo. Hay una motivación para las personas que participan de estas empresas de invitar cada vez más personas y de venderlo como una oportunidad. Entonces tal vez muestren algo en las redes sociales que no es tan cierto porque saben que eso va a capturar los ojos de muchas personas incautas. Porque les va a llamar la atención, porque van a querer tener esa cantidad de ingresos, porque van a querer manejar ese auto, viajar a ese lugar. Por un lado están los seminarios y la felicidad compartida entre todos los vendedores pero también es una estructura que tiene su límite y hay que entender que a veces eliminar el pensamiento crítico esa es la primer bandera roja y yo estoy hace seis meses tal vez perdiendo dinero comprando productos y no los puedo revender porque mi zona geográfica está saturada y llega algún punto donde no podés conseguir nuevas personas para que las compren porque casi a todos ya se lo ofrecieron eh, te hacen distanciarte de personas eh, allegadas tuyas te dicen que si tus familiares no te apoyan es porque, porque no te quieren ver crecer echándole la culpa digamos a cada uno de los vendedores por, por no alcanzar sus objetivos o por no poder lograr ingresos cuando en realidad la estadística nos demuestra que, que es muy poco probable ser exitoso en ese tipo de modelo. alguien que, que gana ¿no? Sí. ¿De miedo, eh, aquel que, eh, eh, que independientemente para recibir eh, bueno, porque si va a ser algo, eh, una venta particular, como damos no, precisión acerca de alguna, yo una, una venta de productos, etcétera, uh. etcétera, eh, sí. no hay un plan de compensación por parte de la empresa, ¿no? Claro. Eh, eh, generalmente eh, te dije, no requiere conocimiento técnico ni de y bueno, hmm. un poco también increíble toda esa actitud que tienen muchas veces en las empresas, ¿no? Claro. Eh, de, sí, hay una, ver, hay una no? cámara, la, la CABEDI, es, es la cámara de la venta directa acá en Argentina, sí. y, y tienen muchas notas solicitadas en, en importantes medios de comunicación en el que defienden y promueven el, el modelo de negocio y, y es muy interesante porque es algo que... hoy justo hablaba Marcos de las ordenanzas, Marcos Oviedo y te digo, ¿hay en, en el mundo jurídico lagunas legales? Sí, sí, sí. En, en definitiva falta de el legislación, ¿no? Si uno lo, lo ve como un negocio de venta directa y comisión, no hay ningún problema. El problema sí, no, es cuando claro. el, el modelo de negocio principal está en reclutar nuevos miembros. Ahí es donde la estructura se torna insostenible. Sí sí, sí, sí, sí. Bien. Claro, absolutamente. Eh, cuando hay que pagar una no? determinada zona, hay que un paquete eh, inicial. ¿De suma? Para el terrestre de esa red. No, claro, ahí comienza. Comienza la estafa y absolutamente este, clarificante lo que está diciendo, me parece barro. Dale, ¿con qué cerramos esto, José? Sí, Daniel, te había contado una de las banderas rojas. Sí. El alto nivel de compromiso de los miembros y la lealtad incuestionable hacia el líder o a cualquier persona que está en, en la parte alta de la jerarquía. Otra bandera roja es la mentalidad de nosotros contra ellos. Cuando vos estás en una de estas estructuras, lo que te dicen es nosotros entendemos algo que el resto de la gente no y de esa manera te excluyen de tus círculos y te evitan que, que hables con personas que, que, te abran la, que te abran la puerta y te digan mirá, tal vez lo que estás haciendo no es, no es correcto, tal vez este modelo de crecimiento no es sostenible. En el mundo, y habíamos particularmente en la República Argentina, ¿podría pensar que ya tiene una perspectiva que otro, tiene una a otra? De, de hacer esto, de que utilizando el marketing de multinevel, que esto de la vista directa? Sí, es muy probable y de hecho es, es una de las grandes estrategias que, que se utilizan. Lo único que hay que hacer es tener estas cuatro banderas rojas que mencioné, el que no se abandone el pensamiento crítico, el que no haya una lealtad hacia un líder a quien no se lo puede cuestionar, la mentalidad entre nosotros y ellos, y bueno, la dependencia en, en el grupo. Porque muchas veces el, el grupo te quiere hacer dependiente de ellos y que si tenés alguna pregunta lo hables con ellos y no hables con otras personas. Así que siempre tener apertura mental, preguntarse muchas veces las cosas, buscar a ver si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Así que investigar de dónde provienen los ingresos, cuál va a ser tu actividad principal en esta empresa, porque reclutar tiene un techo muy cercano. Y, y es otro tipo de trabajo que muchas veces no se comunica en estas estructuras que ese va a tener que ser tu función principal y terminás sin darte cuenta engañando a un montón de personas diciéndoles que tenés determinado nivel de ingresos solo para que se unan a esta oportunidad de negocio también eh, dos cosas eh, KF no, a lo largo, sino, no sé si y que nos ponemos, o sea, esto, este, que pusiste eh, José cae en un círculo absolutamente vicioso y por otro lado está Total. Eh, fijando eh, varias situaciones que se generan por ejemplo a través de los grupos de compraventa que en la ciudad de Mercedes, que te dicen ganas semana por semana solamente si tienes una computadora, 12.000 pesos y un montón de cosas absolutamente que son increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Que es alucinante. Pero ¿qué sucede? Están ahí. Eh, publican y, y no tienen ningún tipo de censura. O sea, es, es trabajo nuestro eh, informar y estar precavidos para cuidarnos de todo este tipo de cosas es cuidarnos entre todos Sí, eh, eh, absolutamente eh, José, ha sido un placer sinceramente, qué bueno que en los próximos micros aguantemos un poquito más el de acerca de esta, así, eh, rápidamente sí. porque se va renovando la audiencia es bueno, es bueno no caer en este ciclo de vicioso que son este, estas, estos grupos eh, que en algunos casos son de facto porque te pueden llegar a absorber algunos ahorros, quizás. Sí, sí, sí, te pueden retener durante mucho tiempo. Hay gente que está un año entero acumulando productos de la empresa, eh, cayendo a pérdidas Es un círculo vicioso. Uno lo ve el primer día y parece inofensivo, pero después de 60 días no querés admitir que te equivocaste y que te tenés que ir y que lo que decía tu tía te era correcto. Sí. <ríe> Porque es orgullo. Más, y más una sociedad chica como la nuestra, por ejemplo. ¿no? Total. ¿No de, de, de, de la honorabilidad que en algún momento tenía la gente de, de vos se puede caer a pedazos en un momento, así que a tener en cuenta todo esto José, ha sido un placer, te dejamos... Igualmente, para... Daniel, ¿Un abrazo? Sí, sí, bien, ¿eh? un abrazo muy grande, nos estamos viendo. Adiós. Adiós. 11, 22, toda la República Argentina, Qué Quiero hacer un agradecimiento particular a todo el equipo de Radio Payubre que tanto me aportan a mí como están todos los días remándola en estos tiempos tan difíciles y haciendo una programación tan completa que les aseguro que cualquiera de ustedes las puede seguir. Los quiero invitar a descargarse la aplicación de Payubre FM 87.9, la consiguen en la Play Store o incluso en iOS, creo que también está disponible, para que puedan escuchar la radio. Así que nada, invitarlos a, a seguir a la gente de Radio Payubre, a informarse acerca de su programación y nos vamos a estar viendo el próximo jueves o en algún otro contenido si es que me dejan en los comentarios algo para que haga. Como último anuncio del día, quiero avisarles que estoy recibiendo donaciones en cafecito.a José Barneche y quiero agradecer por la primera donación, recordarles que lo pueden hacer a través de Mercado Pago. Y hasta la próxima.